No, yo, estoy, yo estoy alejado de la lectura un poquito porque cuando me metí en la voladora de mi Fer, me cambié todas las weas por documentales, películas. Ah, además. Cambié un poquito la lectura. Pero Después, la, me desaserí. Sí, sí, sí, pero sí, bueno, me bueno. desespera un poco que no, sea tan lento el proceso. Debe ser un libro en 4 o 5 días, me gustaría que me ¿no? si fuera más rápido el proceso. Pero, <risa> pero. Yo cuando el libro es bueno, me muero 6 por año. Ah, bueno, ah, Te gusta saborearlo, me gusta saborearlo eh, ¿Qué eh, hora cuatro días? ¿O el día de ¿Cuánto tiempo eres? No, no, no sé. Te, te estoy tirando un cálculo en realidad, porque no sé. No, porque también depende. ¿Ya, pero del, qué del, leí del, antes? Eso, eso. Yo me hice, empecé a leerme con los papiluchos. Los papiluchos y toda la volada. Ay, y, y, y, después, y después pasé, pasé a, la, a la novela sudamericana. Mucho, ¿Cómo mucho, que? Vargas Llosa, eh, Cien Años de Soledad, ah, Octavio sí. Paz. Todo eso, todo eso, todo, toda esa generación. A mí y Isabela, ¿y no va a hacerle el Claro, eso El bolón es que fue una generación como de oro de la novela, en que en quien ni siquiera nosotros los sudamericanos no nos dábamos cuenta de lo brillante que era, porque ahora está tan penca que no. no, no está Hay cosas por pues. Lo que pasa es que ahora está tan, tan llana de, de, de referente. Antes había un referente, estaba Octavio Paz. Este, eh ¿Sabes lo que yo creo? Esa el Borges. Es, esa yo de que No hay eh, tantos referentes literarios. Decir de que yo creo que faltan referentes en general en, amb, en varios ámbitos. Referentes. Pues, Estados ser, Unidos, que, es, sí. es un país que tiene muchos referentes en todas las En toda la por ejemplo, Europa no tengo idea, pero Estados Unidos por ejemplo, que más cacho, tiene referente en todo tú querías ser un rockstar, así sí, como ahora si querías ser un trap, tenías referentes, claro, querías si ser un guion que escribe libros, tenías referente Sí, pues sí, sí, sí. acá no tenías referente, porque no bueno, tenía así como... No, pues, casi, no, pero por eso mismo, por la novela sudamericana, la llevo durante mucho rato y después como que desapareció el realismo mágico, claro. con, y recién con, ahora... Yo necesito novela vuelva. A la lectura vuelva a ser como lo que o sea antes. Yo creo que las nuevas artes las la, se las van a comer. Nuevas artes como cuál. Desde de los videojuegos, hasta las instalaciones, hasta las nuevas formas de narrar. La poesía, ¿qué espacio hay para la poesía hoy día? Yo creo que yo son cosas como. ¿Sí? Son como cosas como la manzanilla, yo creo que ya. Yo... ¿Que van para siempre o que desaparecen? No, que van a desaparecer. No, Pero no desaparecen, pues se transforman, se transforman en otro tipo de arte. Oye, pero los locos, locos del trap o los locos así los buenos urbanos usan calles esa Ya, por eso por, por se ser... transforma? Sí, eso voy se puro, transforma. A... Pero, eso voy, por... pero la poesía así como tal ¿cómo la conocíamos, preferente. No, este. difícil. ¿Cómo quién? caos? ¿Quién, de ¿quién se junta a hablar de poesía? ¿Quién se junta a poesía? Juntarse a decir, a hablar de poesía. Estoy seguro que hay hueco y hay espacios donde sí pasa, pero. La la, la ruda. Sí, de, o sea, sí, sí, sí, la así, la cruda, sí, pues, pero yo creo que... No, se transforma, no se transforma. No, no, no va a ser... Por ejemplo, estuve escuchando una canción que se llama... que es? De Elton John. Y luego siempre me weón, sé que era así ultra drogo, pero más que eso no callaba, no. Y, y la loca que le cantó, la canción que le cantó a la... Sí. Y la dualita, weón, pues, le hizo un cover, pero pues, yo no cachaba, ah, que sí. loca era de famoso después. Después el meses empezaba a cachar. Y la loca hizo un, un cambio y, y el loco lo tiene, pero.. parece... Po. Y además la película lo, sub, lo, lo subió también. Ah, es okay. Rocketman. De... No. Sí. Pero sí, sin... no. Igual a ahí hay una cuestión súper divertida, ¿no? Porque Ayrton eh, John y David Bowie, que son más o menos de la misma generación, son cantantes, de inglés, los dos y todo lo que Tomaron como una estrategia de marketing o de, o de personaje, como queréis decirle, ya, de vestirse raro. Pero de, decir, ah, de vestirse raro mal, raro, extravagante, así, huevon eh. unos lentes así, o llamar mal. la atención. Llamar la atención con su sí, Pero sin sea. embargo, en el día de hoy, habláis de David Bowie y habláis como de David Bowie en su rollo con, de vestuario, así como con cierto respeto a un, al artista que estaba buscando una idea, ¿sí? o sea, Y sin embargo, el John envejeció mal. ¿Te acordáis de, de un hueón vestido de abeja, así como tocando, ¿no? y mal, mal los vestidos, muy mal, entonces, ver, No sé qué, cuál será el detalle que hace que uno haya triunfado en ese aspecto, o que haya recordado bien y el otro porque Yo Mira, eh, en mi investigación previa a conocer a Andrea, investigué a mí, a mí, musicalmente a mi suegro, y le gustaba ir poco. Ya. Me quedo dormido entonces, a mí no gusta, pero sí reconozco que David Bowie eh, tiene palo de más. tiene canciones buenas pero el loco tiene una gua muy buena es que el rock malo que se van va, malo que huea, pero no lo hace que es eh, cambiar un disco claro, no suena igual que el otro aunque... Esta, esa gua es muy buena y se pues, hace muy poco claro. y yo creo que el loco le quería le daba como la onda al disco creaba toda una onda sobre el disco ¿cachai? y en base a eso se vestía Ahora yo, por ejemplo, estoy viendo un golpe de un español que habla sobre el arte y por Villagran. ejemplo, decía que miro a Ah, el villagrán El villarán Es un ¿no? español que no sé, no sé si sí, lo vas Sí, el, el, el de la barba de Chivo Sí, sí, sí, sí. Guayán, buenísimo, buenísimo sí. Yo, yo lo yo vale así como se va, se la dan así Pero sí, porque si miró <risa> sí, pues, si vale sí. a la cañata bueno, Yo dije, sí, pues, yo... es que yo no cacho tanta composición ni hueá así como para cachar loco Pero lo que explicaba un, un par de cosas entonces, y. ¿Cuál era el rollo? Se acuerda, Bueno, miró ahí bueno, bien, para cerrar. Bueno, sí, sí. Quería llegar de ah, buscar. Bueno, sí, que llega. No, pero es que, es que sí, es que tiene. Es que a lo mejor, por ejemplo, el, el, el, el loco de este ñón, ¿cachai? Le faltaba esa weá como. Eh, La es que, Ah, ya. Sí, tú podías ser extravagante o cuando tú me presentaste una obra de arte o una esta y querías ser raro el rato que lo hace bien y el rato que hace buenas cagas claro ¿Cachai? pero cuál sería la diferencia y el que... rato el rapor que se hace buenas cagas está haciendo una guada mala y quiere, ser y quiere que lo valor sea pues, diferente no claro. weón está ahí haciendo mal claro. y el otro está proponiendo un, un sí está valor. proponiendo bajo para es como por ejemplo ya yo voy a hacer una música o voy a hacer una pintura o vamos a hacer un, un, un podcast por ejemplo ¿cachai? que sea así como diferente pero bajo una estructura, cachai, y cumple con los márgenes, cachai, como que está, está bien hechito, po. no una wea de cachai, que no se entiende ninguna wea, cachai, claro. y tú pones la música, po, la pones allí, la ponías allá, cachai, no, pues, yo, todas las cosas yo me creo que tienen su ciencia, po, y no se hacen ni se estudian por nada, yo creo que ese, yo creo que iba a la wea, y a lo mejor era el loco, cachai, no sé, yo no conozco el túnel, y seguramente como que hizo esa wea, pero hizo como, no era la oreja no claro. lo más lo indicado. Claro. No alguien que era asesorara, dijo no sé qué. Como alguien que asesorara a Stevie Wonder cuando empezó a vestirse con. con bata. Que hay una época de Stevie Wonder, <risas> <risas> a, a Stevie Wonder <risas> <el> <risas> ciego, el ciego. Sí, ¿Por sí, es ciego, es ciego. Fue el mal porque él no se vestía. Ah, él no <risas> se vestía, lo, a lo vestía, ah, no. <risas> O el sea, Steve, un... Steve Wonder de los 70 tiene una pinta así como de 70 de funk y, ah, y de repente pasa a, a los 80 y cambia un poquito su música, se hace un poquito más famoso, cambia su música y el loco empieza a salir con estos como tres apretados, ¿Sí? sí, de hecho, eh, y como con unas patas así como, como rememorando el pasado africano. Ya, mm, no. pero dando algún mensaje o no. era, era, era la combata en verano. Era, claro, eso era. Era, no, era la propuesta <risa> artística que alguien le ofreció, porque, ¿sí? o a lo mejor se burlaban de él y le decían, no, te estoy vistiendo <risa> igual, igual, yo no cachas. No, pero, pero, pero, pero sí, un mal, un mal, ejemplo. Hay que tener cuidado cuando te, te, te diga viste tan bata. Puta, sí. <risa> <risa> o tener mucha peso también. Hay un caso en la serie de televisión, no es, no es lo mismo pero es parecido. Yeah. Eh, Felicity. Una, una serie de los 90, para la época de Dawson Creek y todo eso. Yeah. Felicity. Y Felicity era una, una adolescente roja, pelirroja, muy popular y muy linda. Pero lo que la caracterizaba a la loca es una cabellera frondosa, frondosa yeah. y crespa. Hermosa, muy ochentenosa. Claro, un cambio. Claro, era, y era muy de ella, era como muy... Primera temporada le fue bien, segunda temporada le fue bien, tercera temporada le fue bien. Y creo que al final de la tercera temporada, entre medio, la loca decide cortarse el pelo. Y, y se lo ofrece a los productores, le dice mía, pa, Y que mi personaje que se corte el pelo, un nuevo comienzo había terminado con un colores Se cortó el pelo, cambió el, cambió el, look. Cambió el look. Cuarta temporada, final. Al final, se fue a la mierda. Se fue a la mierda de la C. Hoy pero la eh... gente no quería a ese personaje, la gente le gustaba el pelo. <risa> <Ahí> le ofrecieron <le risa> pero... un cambio muy drástico de luz y la gente no entendió, se lo vio, no le gustó.